Laurita Gate, llegó la venganza de Gustavo Janke contra Marcelo Tinelli. Todo comenzó cuando se conoció que Laurita Fernández fue nominada como revelación femenina para los premios AC de la temporada teatral por su protagónico en su En la noche de la premiación. La jurado pudo estar en el evento hasta el horario en que debía comenzar con el rodaje del Bailando 2018, motivo por el que se perdió de subir al escenario del Teatro Nacional para recibir su premio. En su lugar fue Gustavo Yankelevich, productor de la obra, quien dijo, en nombre de Laurita, muchas gracias a los AC. Ella lamentablemente no puede estar aquí, porque en este momento está trabajando y no la autorizaron a estar acá. De parte de ella, muchas gracias. Lástima que no pudo compartirlo esta noche con nosotros. Gracias. El enojo de Jan Levivit fue notorio. Quizás por eso, ya baraja la opción de pagarle con la misma moneda a Marcelo Tinelli, Es que próximamente habrá un nuevo conflicto de intereses, debido a que se acercan las finales del Bailando y el estreno de su hogar en el Teatro Neptuno de Mar del Plata. La última gala del certamen sería el jueves 20 de diciembre, y esto complica mucho a Laurita, ya que ella pensó que el programa terminaba el lunes 17 y se comprometió a estar el martes 18 en Mar del Plata, según informa La Pavada. La bailarina debuta el 21 en la temporada teatral, y quedarse en Buenos Aires implicaría perderse gran parte de los últimos ensayos, mientras que migrar hacia la feliz, implicaría perderse las instancias decisivas del bailando. Todo esto podría solucionarse con un café entre Yankelevich y Tinelli, aunque el productor teatral podría ver con buenos ojos una vendetta. Quedarse con la horita, y así no arriesgarse a que la obra comience con el pie izquierdo.